¿Sabes si tu sueldo es el que te corresponde realmente? ¿Te obligan a hacer horas extra ¿Estás trabajando en negro? Desde CNT de Córdoba ponemos en marcha una, una campaña que llevamos ya cocinando durante bastantes meses, reuniéndonos con las asociaciones de barrios de la, de la ciudad de Córdoba, una campaña donde sacamos la asesoría jurídico-laboral que lleva trabajando CNT Córdoba decenas de años en esta ciudad, la sacamos a los barrios. ¿Por qué nos vamos a los barrios? Nos vamos a los barrios porque en la ciudad de Córdoba eh, eh, tenemos una extrema precariedad laboral y una extrema eh, y un extremo desempleo. Las ciudades se nos están quedando envejecidas porque la población joven se, eh, se nos va, se nos va porque aquí no, no encuentra trabajo, el trabajo que tiene… En un trabajo con el CAPENA puede independizarse. Y la idea inicialmente surge porque todos los casos que nos llega a nuestra, a nuestra asesoría son unos casos extremos, extremos de una precariedad y una de las cosas que detectamos es que las personas no tenemos información de cuáles son nuestros derechos. Nos da miedo acercarnos a un sindicato porque queremos... Porque creemos que nos van a despedir cuando es totalmente al contrario, cuando tú reclamas tus derechos eh, a nivel jurídico con, la, con el acompañamiento de una asesoría jurídica, con el acompañamiento de un abogado, eh, te estás protegiendo y no estás exigiendo nada más que aquello que es lo que es tuyo y de lo que te pertenece, lo que te están robando día, día tras día. Son muchos los sectores donde, donde la precariedad laboral es abrumante en la ciudad de Córdoba. Eh, pero en concreto el de la empleada, el de la empleada del hogar que aún teniendo derecho derecho a una contratación, eh, sus condiciones son completamente indignas, pero en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, las empleadas del hogar no están ni siquiera, ni siquiera contratadas. El irnos a los barrios, también queremos acercarnos a este, a este sector y ofrecerle al menos la ayuda y la información de si sí, sí tienen derecho. Y otro de nuestros objetivos que hemos detectado en todo este tiempo que llevamos trabajando, trabajando la campaña es que no tenemos ningún estudio e informe sobre la precariedad, sobre la situación laboral, eh, ...de Córdoba. Desde CNT de Córdoba ponemos en marcha esta campaña... ...con nuestros recursos propios, al igual que todo, que todo lo que hacemos... ...un sindicato autogestionado que no depende de ninguna administración... ...de ninguna institución. El asesoramiento jurídico que vamos a realizar conllevará el estudio de nóminas... ...contratos, eh, convenios colectivos, en fin, ver cuál es la situación jurídico-laboral... ...del trabajador, a fin de identificar si existe cualquier incumplimiento empresarial... ...y cuáles son las vías legales para poder reclamar estos derechos. La clave está en entender que nos encontramos... ...una situación de precariedad absoluta de los trabajadores... ...aquí en Córdoba, con un 25% de paro de la, de la población activa. Nos encontramos con trabajadores que llegan a firmar... ...hasta siete contratos en la misma semana... ...y en la misma empresa y con un índice de migración altísimo... ...debido a que los jóvenes se ven condenados... ...a elegir entre la precariedad o el exilio. Ante todo este tipo de, de situaciones y de prácticas empresariales que van dirigidas a, a, a pisotear los derechos de los trabajadores, eh, dándoles de alta menos horas de las que realmente trabajan, no permitiéndoles disfrutar de las vacaciones tal y como viene reconocido estatutariamente, o por ejemplo amenazándoles y coaccionándoles en el caso de que se den de baja, pues como son hechos denunciables y que deben de ser reivindicados por, por los mismos empleados, el sindicato pone a su disposición, mediante, mediante nuestro asesoramiento jurídico, esa información y esa, y esa herramienta para que pueda hacer valer su derecho. Desde hace tiempo, la Red de Solidaridad Popular tenía la voluntad y tenía eh, la ilusión de plantear un, un punto de información, tanto social como jurídico, en el barrio del Guadalquivir. Por ese motivo, eh, cuando el sindicato CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, eh, no eh, eh, permitió que ese punto de información se concretara en esta asesoría jurídico-sindical, para nosotros ha sido como agua que cae en mayo. Eh. Creemos que es fundamental que haya... Eh, ...directamente con los ciudadanos y ciudadanas... ...con los vecinos y vecinos del barrio de Guadalquivir... ...esa comunicación, esa información, ese asesoramiento... ...y por lo tanto la Red de Solidaridad Popular... Eh, ...colabora en ese punto de información... ...en la Asociación de Vecinos Amarga Sena. Bueno, desde el principio la Asamblea... Eh, el, ...el Centro Social Rehérea y de la Campadinidad ...siempre hemos planteado de que es fundamental... ...la dignificación de las personas y la autogestión y el empoderamiento. Por eso desde el principio siempre hemos planteado que es fundamental para todo esto que se forme la gente y para que puedan tener precisamente conocimiento y poder eh, llegar a, esa, a, esa, a ese empoderamiento. Y en esta ocasión cuando CNT nos ha planteado eh, coger y volver a retomar eh, la asesoría laboral y jurídica de en, aquí en el Rey Heredia, pues nos ha parecido estupendo porque es una forma de empoderar, como decía anteriormente, a la gente y sobre todo de que la gente conozca y reconozca que tiene derechos y sobre todo que luchen por ellos. El de Córdoba realizará asesoramiento jurídico a través del letrado designado el primer martes de cada mes en el Polígono Guadalquivir, el segundo miércoles de cada mes en el rey heredia y el tercer martes de cada mes en el, en el barrio de la fuente santa de córdoba